arranco con una pequeña pregunta. ¿Quiénes de acá conocen o alguna vez tocaron algo con PHP? Somos todos. ¿Y quiénes lo usan hoy en día? Nadie. Bueno. Sí. Bueno, sí. Yo soy, me presento primero. Eh, soy el, uno de los organizadores de la comunidad de PHP acá en Argentina. Nos llamamos PHP Baires. Y, bueno, esta es una de nuestras fotos y tipos ahí. Nosotros, digamos, Primero empezamos con una pregunta, tipo quiénes somos, y arrancamos que algo básico, somos una comunidad. Eso sería todo. Después detallar un poco más, podríamos decir que hacemos eventos mensuales, que nos juntamos en grupos y vamos a jacatones y varias veces ganamos, pocas, pero ganamos. Eh, y que no solo nos centramos en, en la comunidad, no solo nos centramos con PHP, sino que nos expandemos a otro tipo de tecnologías, eh, no solo web, sino que últimamente estamos entrando el tema mobile, en las meetups, en las discusiones online y así, y también que ayudamos a muchos a conseguir empleo, eh, es uno de nuestros orgullos que solo tres, pero por lo menos son tres que consiguieron empleo con la comunidad, estamos a los reclutadores y todo, y bueno. Actualmente somos más de 1.200 PHPeros, eh, Un 80, 70 promedio por mes en las meetups, pero bueno. Es eh, nuestro objetivo. Algo simple y rápido. Por ahora estamos solamente en Buenos Aires. Eh, tenemos varios amigos en PHP Sevilla, que ya tenemos tipo una sede. Pero nuestro objetivo por, lo, por ahora, digamos, es poder llegar a las capitales de las, de las provincias... Restantes que están acá en Argentina. Poder, digamos, promover no solo el lenguaje de programación, sino el uso de la programación como una herramienta y no como algo complicado. ¿No? Bueno, aquí ya explicábamos qué tecnologías hemos visto hasta ahora. Estamos desde el año pasado, que fue la fundación de la comunidad, y hemos visto charlas de todo esto. Eh, igual son más, cuando hablamos de Symfony un poco, por ejemplo. y bueno si, si les interesa participar o algo, es simple. Hay muchas maneras, de hecho, con solo decir participo, ya estás participando, pero para, digamos, para validar algo, habría que decir que asistiendo a los eventos, eh, aprendiendo PHP, que no todos lo van a hacer, pero bueno, vale decirlo. Compartiendo empleos en nuestra plataforma digamos, en Meetup, consiguiendo empleo también, nuevo, mediante nosotros. Eh, y participando en las hackatones, por ejemplo, ahora Bellatrix, acá que también está de sponsor, va a tener las hackatrix, nosotros vamos a estar, como el año pasado, viene a ir super hard y bueno, la idea es que bueno, si se quieren sumar o algo. Eh, tenemos dos de medios de comunicación, si no pueden asistir a las meetups, este, simplemente pueden participar en el canal de Slack. Casi siempre estamos dos o tres, las 24 horas conectados, siete días, 365, eh, respondiendo las preguntas en el canal de consultas online. En las meetups nos reunimos, por lo general, una vez por mes. Los últimos dos meses, tres meses, no pudimos, estamos medio complicados, pero bueno. Después abajo está la página con más info sobre nosotros y nuestras alianzas, que ahora no vale la pena decirla. Y gracias.